¿Qué tal amigos de Derecho Inmobiliario? El día de hoy debo pronunciarme sobre una publicación que me llegó a través de las redes sociales y esta publicación invita a que todas las personas arrendatarias de este país se abstengan de pagar el canon de arrendamiento y aunque está redactada al parecer con términos que infieren una muy buena intención, desafortunadamente carece de sustento legal que puede llegar a hacer más daño que provecho a los arrendatarios. Esta publicación le sugiere a los arrendatarios que se queden tranquilos, que el arrendador, es decir, la inmobiliaria o el propietario, están en el deber legal de no cobrar un mes de arrendamiento. Y que por eso deben unirse todos los arrendatarios para no cumplir su obligación y que adicionalmente utilicen las redes sociales para difundir este mensaje. Y aunque para este momento lo único que quisiéramos escuchar es que estamos exonerados de cumplir con todas nuestras obligaciones y en el caso particular que no debemos pagar el valor de la renta, desafortunadamente la publicación de Colombia Solidaria a través de su página de Facebook no cuenta con un soporte legal que le acompañe para hacer este tipo de sugerencias. Por el contrario, a pesar de estar envuelta en un mensaje de consideración con los arrendatarios por su dificultad, estas personas que administran esta página quizás además de ser temerarios pueden estar incurriendo en un delito porque están llevando a que las personas en masa dejen de realizar unas obligaciones y estas obligaciones en masa pueden repercutir en el ordenamiento económico del país pero más allá de las repercusiones que puedan tener estas personas que están difundiendo este tipo de mensajes el verdadero problema va a ser para el arrendatario que inocentemente va a incurrir en mora y en el caso de locales comerciales, esa mora puede llegar a constituir la pérdida de un derecho de renovación, que es el que le permite que cuando salga del inmueble, el propietario no lo vuelva a alquilar para la misma actividad que estaba desempeñando. Y en cuanto a vivienda urbana, es la misma dificultad. El arrendador puede terminarte el contrato de arrendamiento y además exigirte el pago de la penalidad. Las personas que hicieron esta publicación pareciera que no están conscientes que detrás de cada inmueble hay muchísimos propietarios que derivan su sustento de esos cánones de arrendamiento. Pero para que reflexionemos un poquito, esta publicación puede ser tan delicada y peligrosa que no dista mucho de aquellas en las que se convoca un determinado grupo de personas para que atenten contra un supermercado para que saquemos algún almacén. Y sí, la fuerza mayor y el caso fortuito es una figura jurídica que algunos arrendatarios emplearán como argumento dentro de un proceso jurídico. Demostrarlo no es sencillo. Porque tienes que acreditarle al juez de la República que tú agotaste todos los recursos y las posibilidades que tenías a la mano para evitar el incumplimiento. Y este proceso lo debes adelantar con un abogado, el cual también te va a cobrar unos honorarios. Esos honorarios pueden llegar inclusive a ser más costosos que un esfuerzo económico que el día de hoy tú puedas llegar a hacer. Pero es importante que tú agotes todas las posibilidades que tienes a la mano. Una de ellas es acudir a los bancos y aunque suene odioso por todo el poco cariño que le tenemos a los bancos son los que en estos momentos nos pueden echar una mano ya sabemos que por parte de los bancos existen posibilidades de refinanciar obligaciones sin que se reporten negativamente a las centrales de riesgo y es que es comprensible que en estos momentos la mayoría de los colombianos nos encontremos desesperados cuando no sabemos qué debemos hacer aún más cuando el gobierno pues no se ha pronunciado sobre qué pasa con los arrendatarios. No podemos esperar esa buena noticia, que el gobierno también venga a solucionarnos la dificultad. No va a ocurrir, porque el gobierno no puede meter la mano en los bolsillos de los particulares. El derecho a la propiedad privada es un derecho constitucional. Y si nos referenciamos en las decisiones que tomó Francia, que sí está ayudando a sus arrendatarios, te cuento que Colombia no está en la capacidad económica de hacerlo. Lamentablemente, la corrupción de todos estos años es la que hoy no permite que tengamos una ayuda por parte del gobierno. Yo lamento no ser una persona que te diga lo que tú quieres escuchar. Yo solamente te digo lo que está en la ley. La fuerza mayor y el caso fortuito no es algo que no exista. Sí, existe, pero hay que declararlo a través de un juez de la República. Puede llegar a ser más caro el caldo que los huevos. Si tú eres un propietario que alquiló de manera directa a un inquilino, aunque él tiene el deber legal de pagarte la renta, si tú ves que la cosa se pone un poquito cruda, trata de ayudarlo un poquito para que permanezca ocupando el inmueble. Cuando pase esta crisis, nos va a servir mucho que él todavía esté allí. Y si tú eres un propietario que alquila el inmueble a través de inmobiliarias, como ellas cuentan con seguros y confianzas, no vas a tener ninguna dificultad. De todas maneras, si puedes echar numeritos para tratar de ayudar al inquilino, a medida que vaya pasando ese tiempo, también estaría muy bien. Esto no es obligatorio que lo hagan los propietarios. Y además, cada caso hay que verlo de manera individual. Es bueno premiar al que se ha portado bien. Si quieres aprender un poco más sobre contratos de arrendamiento y las repercusiones económicas que en estos momentos estamos teniendo a causa del coronavirus, te invito a que veas los videos que estoy publicando en mi canal te invito también a que te suscribas y actives la campana de notificación para que no te pierdas ninguno de estos videos. Igualmente, sígueme en Instagram. Regálame un like si te gustó este video. Si tienes alguna opinión al respecto, puedes dejármela en la cajita de comentarios. Y si tienes alguna pregunta, te agradezco también que ingreses a www.derechoinmobiliario.com. Allí hay una agenda donde tú puedes solicitar una consulta. Te recuerdo, que cuidarte, mantenerte en tu casa y tener buenos hábitos de aseo es una buena manera de colaborar para que rápidamente pasen los efectos de esta epidemia.